Hola, hola mis amigos, ¿cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos nuevamente esta noche. Estamos aquí para continuar con nuestro programa de todas las noches. Este mes de febrero estamos trabajando el autoliderazgo. La semana pasada eh, hemos estado de viaje, hemos estado ausentes un poquitito y por eso no hemos estado presentes, pero a partir del sábado a la noche hemos re retomado nuestros temas y espero eh, pueda ser de ayuda para algunas personas que así lo valoran. Bueno, tú nos puedes ver todos los días en vivo a través del Facebook Live. En este momento estamos pasándolo. Busca tú como Boris Darmon y ahí estamos en vivo presentando el programa. Y los que deseen, por supuesto, después de terminado el programa, unos 20 minutos después de, de la charla, estamos subiéndolo a nuestro canal, Boris Darmon Canal. Si te gusta, puedes poner un like o si no, suscríbete para que permanentemente te lleguen los anuncios de nuestros programas o de nuestras publicaciones. Bueno, esta noche no es diferente a las otras. Estamos desarrollando eh, el tema acerca de las fortalezas que nos ayudan o habilidades que nos ayudan a proyectarnos al mundo que nos rodea. Eh, muchos de nosotros no hemos, tomado, no hemos tomado en cuenta que nuestra vida aquí no puede simplemente pasar y pasar y no saber realmente para qué y por qué vinimos a este mundo. Es sumamente valioso e importante. Desarrollar algunos, algunas habilidades o por lo menos conocerlas para poder comenzar a trabajarlas en nosotros como un acto de autolideración, desarrollo personal, crecimiento individual. Es sumamente importante eso. Eh, el crecer, ya lo hemos mencionado anteriormente, es sumamente valioso porque cuando tú creces, desarrollas satisfacción, bienestar, algunos lo llaman felicidad en tu vida. Eh, tú personalmente te sientes seguro, te sientes apto para poder eh, trascender en el tiempo y quieres formar una familia si eres joven o si tienes una familia, quieres continuar desarrollando las capacidades de tu familia y las capacidades tuyas también y juntamente con ellos encontrarle sentido a las cosas. no Por eso es sumamente importante, como mencionamos en el mes pasado, tener una visión de futuro basado en el autoconocimiento y ahora estamos desarrollando el autoliderazgo. ¿Cómo puedo yo, después de conocerme, puedo proyectar mi vida hacia un propósito que he descubierto que es parte de mi existencia? Pues anoche hablamos acerca de la creatividad, cuán valiosa es la originalidad, la in, le llama, algunos le llaman la ingenuidad para retomar cosas que pues no lo sabías y darle sentido con comportamientos nuevos, pensamientos nuevos, decisiones que trasciendan en tu diario vivir. También hemos hablado acerca de la curiosidad, el interés por buscar algo, por encontrar novedades, y por supuesto, teniendo apertura a las experiencias, tanto nuestras como la de otros, entendiendo que cada experiencia, que cada situación individual, nos ayuda a formar las bases para el crecimiento individual. ¿Por qué lo estoy repitiendo? Porque una persona comentó de que no había entendido a plenitud lo que dijimos anoche. Bueno, lo voy repitiendo hoy, de repente hoy nos ve. En tercer lugar, hablamos de la apertura mental que sin duda nos ayuda a desarrollar juicio, a tener una idea de, y, y, y valorar una situación que se presenta y reflexionar sobre ella para saber si es útil para poder asimilarla y poder eh, implementarla de tal modo que forme parte posiblemente de mis creencias y por supuesto desarrollando pensamiento crítico el pensamiento crítico busca de alguna manera conocer los lados no los dos tres cuatro o muchos lados de las circunstancias que se presentan en nuestra vida y que nos hacen reflexionar en ella vamos a encontrar nosotros eh, en ese pensamiento crítico vamos a encontrar una herramienta que nos permita conocer a plenitud las circunstancias que están en nuestro entorno porque tenemos una mente abierta a escuchar, a mirar, a entender, a monitorear lo que está pasando en nuestro entorno para que no nos pase desapercibido alguna información importante o circunstancia importante puede ser val valo, para poder incrementarlo como en nuestras en nuestras herramientas personales como un acto de autoridad. Muy bien, la siguiente que si bien es cierto, no muchos de nosotros, eh, voy a decirlo de la manera que no ofenda a nadie, ¿no? No, ¿no? Nos hemos vuelto a veces orgullosos por lo que ya sabemos. O egoístas, lo que sabemos no lo compartimos. Y bueno, nos quedamos con eso y no tenemos más un espíritu de descubrir aquello que hay en nuestro entorno, del cual debemos conocer. Pero el acto de conocer no necesariamente me hace aprender. Y aquí una de las habilidades, podríamos decir la cuarta, ya que estamos mencionando la 1, la 2 y la 3 el día de ayer y hoy día la 1, un, la 1, 2 y 3, que la cuarta, quinta y sexta que vamos a mencionar, sería el amor por el aprendizaje. Es cierto que hoy encontramos en las redes todo el mundo queriendo enseñar algo, dando lecciones de algo. Yo, por ejemplo, puse esta mañana una, una frase que mencionaba acerca del liderazgo, el liderazgo solamente es un legado cuando toca los corazones de la gente y no la mente. Bueno, queremos ir enseñando cosas. Pero el que me quieran enseñar no es mi problema. El problema es que yo no quiera aprender. Y te voy a decir algo, no sabes lo maravilloso que es aprender. Y aprender de todo, de todos, incluyendo de la naturaleza, incluyendo de los árboles incluyendo de los, de las vaquitas, de los caballos, de todos. Hoy yo tengo una pequeña, una vaquita que tiene una cría y la llevé para que pudiera comer en una zona donde hay bastante pasto y cuando fui a recogerla a las cuatro de la tarde, comencé a jalarla y hablarle para que me siguiera, para ir a un lugar donde está el establo, para que tome agua. Pero ella no quería moverse hasta no ver en medio del bosque a su cría que comenzaba a seguirla y mientras no veía a la cría se detenía me jalaba la soga no quería avanzar y cuando veía a la cría avanzando ella también avanzaba ese compañerismo madre hija me enseña muchas cosas el amor por aquello que nosotros tenemos por nuestros hijos por nuestros nietos por aquellos que que forman parte de nuestro entorno familiar la naturaleza te puede enseñar de todo solo que tienes que estar atento y mirar la capacidad que tienen ellos en las enseñanzas que nos otorgan de poder transformar nuestras vidas. Le mencioné en alguna presentación anterior de una gallina que le estaba enseñando a su cría a tomar sol, y la cría hacía exactamente lo que la mamá le enseñaba. Les mostré también, les hablé acerca de una gallina que tenía cinco pollitos pero no quería dormir en el gallinero, cuando fuimos a buscarle a su nido, en la noche, encontramos a, una, a la gallina con un pollito y los cuatro no lo encontramos en todo lugar. Caminamos, levantamos hojas, no los encontramos. A las seis de la mañana me levanté para ver a la gallina con el pollito que había yo este, guardado en el gallinero y al día siguiente lo solté. Y a la media hora, sus cuatro crías adicionales estaban con ella. Y le pregunté a un lugareño de acá, le dije: Mira, encontré esta historia interesante. Y él me dijo: La gallina produce un sonido de alarma que los pollitos entienden. Se esconden y no se mueven ni pían ni nada hasta que venga la orden de la madre. Esos pollitos se quedaron debajo de algo, de alguien o debajo de alguna hoja o qué sé yo, hasta el día siguiente. Amor al aprendizaje amor para aprender, para desarrollar nuestra mente y surcar las informaciones que lleguen a nuestro cerebro de diferentes fuentes, animalescas, vegetales, frutas, eh, especialistas que están enseñando cómo alimentarse adecuadamente. Yo les doy gracias a Dios, sinceramente, porque somos un mundo donde así como existe el mal, también hay gente que está tratando de darnos información que nos permita mejorar nuestra salud, mejorar nuestras relaciones, mejorar nuestras actividades personales, desarrollarnos mejor como profesionales, mejorar nuestra familia, la relación que debemos tener con ella. Y parte de esa vorágine de intencionalidades es este programa. Este programa que tiene como nombre Visión de Futuro y que en el mes de enero tratamos todo el tema de identidad y descubrir mi propósito en la vida y hoy en febrero estamos desarrollando el autoliderazgo. El objetivo es enseñar, enseñando lo que aprendimos. Porque de repente hay alguna vida por allí, alguna persona por allí que todavía no entiende algo, no todo, ni tampoco se considere una persona ignorante, pero es una persona que quiere descubrir en una palabra la clave para comenzar a vivir la vida con propósito. Amor al aprendizaje, desear aprender. Cuando alguien te dice algo, no lo rechaces. Es decir, no pongas en tu mente un paradigma de cuestionar o argumentar o simplemente desvirtuar algo que estás escuchando quién sabe era la palabra o el momento que tú no sabías pero que ahora lo recibes de balde gratis y te da la clave para comenzar una vida diferente o desarrollar un proyecto que tanto estabas queriendo hacer medita en las informaciones que te llegan el aprendizaje es una de las fortalezas más valoradas para la vida del ser humano es la más útil porque de acuerdo a la información que valoramos y que recibimos y valoramos, nosotros vamos a comenzar a actuar. Porque reflexionando en ellas nos van a dar las pautas para poder ser una mejor persona, un mejor profesional, tener mejor en todas las demás áreas de nuestra vida. La siguiente habilidad o fortaleza que tenemos que desarrollar como personas es la sabiduría algunos autores lo llaman la clarividencia. No tiene nada que ver con asuntos metafísicos ni cosas por el estilo. Tiene que ver con captar el panorama general de las cosas y mirarlas en la perspectiva correcta. Yo mencioné, cuando hablé de paradigmas, acerca de las personas que normalmente, cuando tú les dices algo, no escuchan lo que tú les dices, escuchan lo que su paradigma mental les dice. Por eso yo expresé, y lo dije también en varias ocasiones, que lo que yo digo, no soy originador de esa frase por si acaso, lo que yo digo me hago responsable. Pero lo que dicen los otros, o lo que los otros escuchan e interpretan, ellos son los responsables. Yo puedo decir una palabra y tú entenderla de manera grosera. Yo puedo decir una palabra correcta y tú entenderla de manera eh, ina, inadecuada. El problema eres tú, que al escuchar, no preguntaste de repente qué es lo que realmente quería decir con esa palabra. Yo me comunico con algunas personas que me preguntan acerca de temas religiosos, por ejemplo, obras religiosas. Una persona, yo puse ahí un comentario sobre que muchas congregaciones se olvidaron del ir. Y la persona me escribió. Gracias por escribirme, este, Moni. Y ahí dice, ¿Qué quisiste decir con ir? Y le expliqué. Jesús dijo, id y haced discípulos. Y dije que la misión de la iglesia o de la congregación se ha olvidado de su misión porque su trabajo no es ir a bautizar, como lo dijo Pablo, sino id y hacer discípulos. Su trabajo era pedagógico, era enseñar la llegada del reino. Y muchas congregaciones no les importa eso, les importa bautizar, hacer miembros crecer económicamente en membresía y se acabó por eso es importante cuando tú tienes clarividencia o sea sabiduría captas en el momento las cosas que suceden en tu entorno y si no lo sabes preguntas pero lo que buscas es mirar la perspectiva de manera correcta eso es una fortaleza sumamente importante para ser una persona con propósito en la vida Sé sabio, sé clarividente. En otras palabras, que quede claro tu visión respecto a la información que tú recibes. Eso es valioso. El otro tema tiene una base bíblica, la audacia, el valor. Cuando Pablo le escribe a Timoteo y le recuerda que él tenía el privilegio de haber guardado una fe no fingida, verdadera, Gracias a la orientación y al aprendizaje que recibió de su abuela y de su madre y que ahora moraba en él, Pablo le dice que Dios no le ha dado a él, a Timoteo, un espíritu de cobardía. Y le dice, te dio un espíritu de valor. Muchas personas se acobardan ante las amenazas. Me pasa a mí, te pasa a ti también se acobardan ante una situación que alguien dijo o, o no saben cómo salir de ella. Ya he mencionado anteriormente que cuando tú tienes límites y no puedes resolverlos, ve a Dios, busca a Dios. Que tu valor por lo menos esté en ir y buscar su orientación, que su espíritu te, te ilumine, te haga entender qué tienes que hacer en una situación difícil. Pero aquí, lo que también le requieres es tener valor no te acobardes ante las amenazas del tiempo, ante las amenazas de los que te rodean, no te no te acobardes ante los desafíos que te presentan tus proyectos o que se presentan en medio de la ejecución de tus proyectos, quién sabe originados por la naturaleza u originados por otras personas que no quieren que progreses. No te atemore, atemorices ni, te, ni quites tu valor ante las cosas que tienen que ver con sufrimientos. Yo conozco a la amiga de una hermana, de mi hermana, que también es mi amiga, pero no la veo muy, muy seguido. Ella tiene cáncer. Pero yo la vi caminando el otro día con una sonrisa. Se encontró con una persona en la calle y yo estaba parado en el tráfico y pude mirar su rostro. Y la verdad, lo que pasaba en su rostro era un, no era rostro de sufrimiento, le quitaron el estómago. No era un rostro de dolor, era un rostro de alegría. Yo no sé cuál es su razón. Yo no sé cuál es la, el motivo de su, de su gozo. Pero ella no se acobarda ante los sufrimientos, aún sabiendo que puede morir. Las dificultades, mis queridos amigos, son la tarea de Dios. Quiero decírtelo firmemente eso las dificultades, los desafíos, los sufrimientos que tú tienes en esta tierra causados por el pecado, por el camino equivocado que tomaron nuestros padres hacia la muerte, no es tu trabajo. Tu valor debe llevarte a ti a presentar tus sufrimientos, tus desafíos, tus amenazas o las amenazas de otros a los pies de la cruz. Ese es el camino de una persona que quiere trascender en el tiempo. Deja de pensar de que tú tienes resuelto el problema o que tú vas a resolver el problema que tú tienes. Hay muchos en los cuales se requiere de ti, pero hay otros en los que tú tienes que ponerlos a los pies de la cruz. Allí hay esperanza, me dijo un profesor. A los pies de la cruz siempre hay esperanza, me lo dijo mi profesor Merlin a lo mío. Es el camino para desarrollar audacia, valor, en medio de las circunstancias difíciles. ¿Sabes que Dios tiene resuelto tu problema? Solo tienes que tener el valor de ir a él, de buscarlo, buscar su rostro, acercarte a aquel que sufrió hasta la muerte y la muerte de cruz, que no es una muerte cualquiera, nuestro Señor Jesucristo. Y esto no tiene nada que ver con religión. Eso no tiene nada que ver con lo que tú con el grupo en el cual tú perteneces. Esto tiene que ver con la verdad de la palabra de Dios. Yo quiero esta noche terminar diciéndote que le doy gracias porque has tomado un minuto de tu tiempo para venir aquí y aprender que tus fortalezas, el amor al aprendizaje, la clarividencia y tu valor, la audacia para enfrentar las situaciones de la vida son aquellas habilidades o fortalezas que tienes que cre crecer en ti para poder proyectarte y cumplir tu misión, tu propósito en la vida. Pero quien te va a ayudar para hacer eso posible es Dios. Siempre, cuando Jesús estuvo en esta tierra, le dijo a sus discípulos, ¿y cuándo vas a venir? Le preguntaron ellos, y él les dijo, yo voy a enviar un consolador. En cuanto yo llegue al Padre, ustedes tendrán alguien que tendrá mi sentir, mi orientación. Él tendrá todo para ustedes. Se llama Espíritu Santo. Él te dará el poder para vencer, porque estará en cada uno de vosotros. Y así se manifestó en el Pentecostés, y hoy podemos sentir la presencia del Espíritu si nosotros lo pedimos. El camino para el autoliderazgo solamente está en tener el valor de poner tu vida en las manos y a los pies de la cruz. Dios te bendiga. Dios te bendiga. llene tu corazón de esperanza. De repente perdiste un familiar. Yo he perdido dos amigos la semana pasada, muy amigos míos. De repente has perdido a tu mamá, a tu papá, a un hermano. Dios conoce tu corazón. Ten el valor de ir a Él. Él te escuchará y te ayudará. Espero que este mensaje te ayude a ti también. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, ¿qué te podemos decir si todo nos has dado? Nos has dado, has provisto para nosotros todo lo que necesitaríamos en esta tierra para poder vivir una vida con propósito. Te ruego que tú puedas llegar al corazón de mis hermanos y amigos que están escuchando tu palabra. Que el Señor Jesús pueda ser propicio a ellos y ellos puedan abrir su corazón y su mente pueda ver la sabiduría que hay que tener cuando nosotros tenemos tu ayuda. Que podamos aprender de las cosas sencillas de la naturaleza y que vivamos una vida con propósito, con valor, para alcanzar lo que tú nos has prometido. Bendice a cada uno que está sufriendo por alguna situación difícil. Llénalo de esperanza. Perdona nuestros pecados. Te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mi querido amigo y amiga, yo deseo que Dios te acompañe y te bendiga. La verdad que mi único deseo es, al hacer este programa, es simplemente dar una orientación sencilla, sin protocolos, que este servidor con cariño te hace llegar a través de su programa. Yo deseo que el Señor te bendiga en esta semana. Mi nombre es Boris Darmo, estamos para servirte. Síguenos en Facebook como Boris Darmon y en YouTube como Boris Darmon Canal. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana. Chao, chao.